aquí puedes tomar un libro por si quieres ver aquí me imagino que es como libros de, de donación entonces una cabinita para que te sientes a leer un libro aquí hacen una esquinita para la lectura en la sala en la terminal de salidas internacionales del aeropuerto de Houston Llegando al aeropuerto de Houston, actualización a nuestros videos. Ya tenemos un video del aeropuerto, pero hoy es 25 de septiembre de 2021. Vamos a grabar para ver las diferencias o actualizaciones en este aeropuerto. Ok, estamos llegando a la terminal D. Llegamos a la puerta D7 de, de un vuelo proveniente de la Ciudad de México En Viverbus Y... Me llaman atención estos carritos No se había visto Ahorita okay. nos da la bienvenida El primer paso es ir al Border Custom Protection. Este es el área de llegadas, de salidas más bien, perdón, aquí abajo. Parece ser que eso es Viverobús o Volaris por los colores pero si sí, viverbus ya vi esas son las las los checkings de Viverbus y Volaris, de aquí están, welcome to Houston vamos a pasar migración ok Tenemos baños inmediatamente saliendo. Muy apropiado. Ok. Ya vamos a pasar migración. Está súper tranquilo, ¿eh? Hoy es sábado. Son las 9 de la mañana. Y... Está... Súper chévere, ¿eh? no queda más baños. Y, ok, vamos a pasar. Este, bueno, está vacío, vacío, vacío. Ok, aquí no puedo grabar. Así es que nos vemos del otro lado. Wow, me tardé un minuto. Es la vez que me he tardado menos y más aquí en Houston. Aquí hemos batido récord. Hemos estado aquí hasta dos horas esperando. ¡Guau, guau, guau! Muy bien, Houston. Muy bien, Houston. Perfecto. El siguiente paso es recoger equipaje. Pero, pero, pero, pero nosotros no documentamos equipaje así es que nos vamos directo a la salida pero seguimos documentando como si fuéramos a recoger equipaje aquí les dice en qué eh, en qué cinta transportadora está el equipaje nosotros venimos de México, 152, el F1. Entonces, es en la 1. Ahí están los números. Aquí están nuestros carritos. Muy convenientes. 5, 6, 7, ok entonces el siguiente paso después de pasar migración es venir por el equipaje que son nuestras bandas aquí agarramos su equipaje y vamos por proceder a la salida o si tiene un vuelo de conexión aquí mismo sería se la, la conexión del vuelo ahí están esperando el equipaje en nuestro caso no documentamos Vámonos ¡Vámonos! Conexiones y salida Ok Una vez que agarran el equipaje Si tienes una conexión Aquí se queda el equipaje para la conexión no tienes que andarlo cargando lo agarras de ahí atrás pasas a aduana si no te piden revisar el equipaje lo dejas aquí vámonos y el equipaje se quedaría aquí en esta área ahí se queda el equipaje no thank you ya me preguntaron si tenía una conexión solo lo estoy diciendo a ustedes y ahora sí la salida y wow rapidísimo hoy batir récord listo ya estamos en la salida ahora sí aquí perfecto entonces Una vez que salen del aeropuerto, esa ya es prácticamente la calle. ahí están los taxis. Tu padrino te recoge ahí. Tu Uber llega a recogerte ahí. Estamos en la terminal, me parece que es la D. Salimos por la D. Según yo íbamos a salir en la E. Pero al parecer es la terminal. de. Ahorita lo confirmo. Pero entonces ahí agarras tu transporte. Y bien... Y ahora toca salir del aeropuerto de Houston, esta es la salida, eh, me acaban de dar raite, esta es la bahía donde te dejan, estoy en la terminal D, es salida internacional, yo viajo por Viva Aerobus. entonces para llegar aquí al aeropuerto, este, de hecho me iba a venir en transporte, transporte público, las opciones que hay para venir al aeropuerto es transporte público que el autobús sale del centro, es el 102, y ese autobús sale en fin de semana cada hora y entre semana cada media hora, empieza me parece que a las 4 de la mañana, 4 y media es el primero, y el último creo que es a las 12 o una cosa así. Digo, todo eso se puede checar, en, yo lo hice en Google, le puse en Google Maps de dónde, a dónde iba, o sea, es decir, yo estoy, y eh, vine aquí a Houston, pero a como a una hora de camino de aquí, como hora y media se llama Kairi, la ciudad, entonces de Kairi hacia el aeropuerto eh, me daba la opción de, este, de usar el transporte público, y de Kairi me mandaba al centro, en el centro agarraba un autobús que era el 102, y el 102 me dejaba aquí en el aeropuerto, te deja la terminal C, pero pasarte de la terminal C a la terminal D, hay un trencito, eh, me tocó cuando, cuando llegué aquí al aeropuerto, eh, aquí en el video lo vieron ustedes, lo van a ver ustedes, ahora, esa es una opción, la otra opción puede ser Uber, hay Uber aquí, eh, el Uber a mí me costaba 50 dólares aproximadamente, ese trayecto como de una hora, una, el Uber hacía como una hora, hora, 15 minutos y me cobraba 60, 50 dólares, y pues la última es la que te traiga tu padrino en esta ocasión a mí me dieron el ride, right, me trajeron y para llegar aquí al aeropuerto, el aeropuerto está muy lejos del centro entonces eh, nosotros hicimos como una hora de camino y llegamos aquí a la terminal D, la, la, indica, la, la señalización es muy, muy sencilla en este aeropuerto, a diferencia del al menos el de Dallas no te cobran, en Dallas sí cobran por, por entrar al aeropuerto en coche entonces aquí no, no, no, no, nos cobraron, o sea... Llegas, te vas a la terminal D, sigue las indicaciones... Y te dejan esta parte... Esta parte que es la terminal D... Y es muy... Ahí está... Este es son este, los counters de Vivero Bus... Y aquí es donde te deja. Y aquí viene el tip... Ya lo he repetido en algunos otros videos de aeropuertos... Pero... Generalmente bajas y están estos carritos... las los, los troles... Este carrito... Es para que cargues tus maletas y las puedas meter. Pero la verdad es que no vale la pena. Vale 6 dólares este trole Y lo único que haces es pasarte de aquí allá. Ahora, si aún así tienes mucho equipaje y no lo puedes resolver. En la parte de adentro siempre hay troles vacíos. Está, por ejemplo, este. Este ahorita ya está aquí afuera. Pero allá adelante, que ya está el, el security point. Ahí no puedes pasar con estos carritos. Entonces el tip. Es entrar a buscar un troll adentro O uno que esté sin disponible Y ya no tienes que pagar los, los 6 dólares Y bien Entonces seguimos reportando Aquí, vamos vamos a continuar Vamos a hacerlo así Entonces Ahí haces tu check-in Ya qué haces el check-in hay que ir al punto de seguridad, que es aquí. Miren, ahí están los troles, que les digo. Nada más cosa de entrar por el trole, y ya está ahí. Y aquí está. Este es el Secure Point. Ahí está otro trole, ahí está otro trole. Entonces aquí es donde, donde las, los dejas. Ya no puedes cruzar con los troles. Entonces esta es el, la terminal de, de salidas. Y pues vamos a cruzar de una vez. No hay nada de gente. Es sábado. Sábado 1 de octubre. No, perdón, es viernes. Viernes 1 de octubre. Y son las 8 de la noche. El aeropuerto está bastante tranquilo. Vamos a ver cómo nos va allá adentro ok, vamos a continuar y nos vemos de aquel lado porque aquí no se puede grabar muy rápido, más rápido de lo que yo pensaba la verdad es que un buen horario ¿eh? para viajar, viernes en la noche de aquí de Houston este cosas diferentes no sé desde cuándo ya no pidieron sacar mi lap, tengo una laptop en la maleta este hija casi siempre en, en el punto de seguridad me pedían sacarla ahora no me pidieron sacarla ya no te piden hacer eso un paso menos y listo vamos ahora a buscar nuestra sala vamos a buscar nuestra sala ubicar la sala Ahí está nuestro vuelo es el 157 en la sala de 10 entonces para allá de 7 para de 12 Hay sala para echar, echar el rezo. él. Y... Ahí está. Esa es mi sala. La 10. Ya llegamos. Y pues muy sencillo. La verdad es que... Esto fue muy simple. Ahí vending machines tenemos restaurantes, cafés y a ver ahorita si puedo dar un tour, porque tengo tiempo, ese no es mi vuelo ese es otro vuelo estaba viendo que hay algunas sillas que tienen cargador aquí están esto tiene cargador usb y cargador normal De la sala y esta es la salida desde el aeropuerto de Houston muy sencillo muy fácil sin complicaciones todo bien hasta aquí mi reporte si no hay nada más dejamos el video hasta acá adiós y una cosa curiosa aquí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 Salidas internacionales del aeropuerto de Houston. Tenemos un cuarto de mamás. Tenemos también una vending de maquillaje. Para que no pierdas el glamour en tus vuelos. Y un iStore e donde puedes comprar tus gadgets si se te olvidó algo. Aquí lo puedes resolver en esta vending. Todo bien. Hasta aquí mi reporte. Si no hay nada más, dejamos el video hasta acá. Adiós. Adiós. Adiós. Resulta que mi vuelo está demorado. Gracias. Dos horas. Estaba en mi terminal, en la terminal D. Y no sé si el área que estaba yo en esa parte es eh, limitada o muy, muy pequeña. No hay nada prácticamente. Una cafetería, unas vending machine y se acabó. Entonces caminé muy, muy cerca. Allí hay un puente. Que te pasa hacia el otro lado. Es la sala de terminal D. Y esta es la terminal E. Y aquí ya hay un poquito más de movimiento. Sí, está en el aeropuerto muy tranquilo, muy vacío. Pero aquí ya hay, al menos hay un barecito como temática china. Un sushi. Están pegaditos. Se llama Yume Asian Kitchen and Market. siempre sí, tiene unas este, tienditas ahí como para comprar cosas. Hay una tienda ahí de un restaurante de hamburguesas. Aquí hay una... Tienda de mercado, un mercadito con eh, algunas golosinas, aguas, revistas, periódicos, souvenirs. Duty frees que están cerrados. Y aquí está la Brookstores. Estas tiendas te entretienen un ratito. Está cerrada. Pues ahí hay más tiendas, veo. Aquí está una zona de comida. Aquí tenemos un uh, otro barecito que está ahí, bastante coquetón, al fondo alca alcanzo a ver Tex-Mex Bar and Grill para ver si estamos para allá aquí tenemos a Starbucks y tenemos más restaurantes y... Papadeux Seed for Kitchen y vamos a ver qué más hay vamos a ver ok pizzas Panda Express y prácticamente es todo lo que hay entonces positivo no hay gente y está solo negativo hay muchas cosas cerradas y si tu vuelo es sale a tiempo yo creo que no hay ningún problema pero si tienes una demora Y no tienes que entretenerte Si sí, es un tema Vamos a ver Vamos a ver si hay algo para botanear Seguimos reportando Desde el aeropuerto Internacional De Houston, Texas Y ahí está el premio Tex-Mex Burger Grill Ah, sale. Ahí, ando atropellando a la a la muchacha, aquí está un kiosco que te venden bebidas y chacharas. Un sándwich, vamos a ver, por ejemplo, 10 dólares. Un sándwich, a ah, no esa es la fecha de vencimiento: 12.65. Es los burritos: 11.49. El sándwich: 7.96. Más o menos. Las bebidas, las bebidas, la clásica coquita. No le ve el precio. No le veo el precio. Tengo miedo. Cuando tiene precio, tengo miedo. Un poco. Lo que pueden comprar ahí. Por último minuto. Este varecito, se ve. Se ve agradable y justo aquí enfrente de las alas para echar un trago para los nervios hay gente que lo necesita aquí se puede echar un traguito antes de subirse su vuelo y todavía no encuentro algo que podamos matar el tiempo seguimos dando el tour y seguimos reportando y este es el Yume hacen kitchen and market vamos a ver bien lo mismo ¿eh? lo mismo que vi allá pues de hacia el market no le vi nada oh, sí. Y ese es un barecito. Un barecito con temática china japonés Y sigo sin encontrar nada. Voy a tener que tomar un saque. Sentarme ahí y tomarme un saque. Pues no encontré nada. Vamos a ver si nos sentamos ahí y tomamos una, una bebida refrescante. Ahí se ve. Solo, tranquilo, agradable. Y ya está camino a la terminal de donde está mi sala. Vamos a ver. Animado. Ya nos íbamos a echar ahí una ensaladita de César. Se vea muy buena. No una malteada. No un apple pie. Una ensalada. Pero de todos modos close, son las 8 de la noche y ya está cerrado viernes ok, empiezan las cosas negativas de este horario ok fracaso total ya vamos a nuestra sala y pues ni modo ya va a tocar ahí alguna chacha la de las tienditas ni modo fail, fail, fail fail Ay. Pero bueno, yo creo que ahí el tip, que me falló, es que ya se hubieran traído, ya me hubiera yo traído algún, algún, este, emparedado, o algún refrigerio, y solo comprar aquí mi bebida. Eh, la vez pasada aplicamos y la verdad es que súper bien, no tuvimos ni la necesidad de ir a buscar algo. Entonces... Ahí está el tip, otro tip más. Pueden, este, y más si es un vuelo así nocturno, está todo cerrado. Traiganse su changuis, traiganse un pollito rostizado, lo que quieran, y ya solo compran sus bebidas aquí adentro, porque la bebida no la pueden pasar. Mm, vamos a grabar el clásico video del de Duty Free. Va a ser un video piratita hay dulces, vamos viendo por ejemplo, los famosos Lidl, o se vale 21, 21 y si te llevas 2 en 33 el clásico tablerón Gigante 16, 27 los M&M's no veo los clásicos Girandelli, así que están Girandelli, dos bolsas de estas por 45 no, perdón 42, 17, Chivas Regal, 356, wow, los que saben de, del chupirul, que nos ilustren, por qué tan cara esas chivas, bueno, es porque es añejada de 25 años, eso dice, la 12, Chivas Regal 268, es 25, 31 dólares las Baileys, vale 27, y la segunda, dice ahí, 15% Jack Daniels 66 por 2 este vodka en 32 Absol absolutamente gigante la patona 37 y ahora vamos a ver perfumes 93 de eh, 212 y el 113 Calvin Klein 62 la Classic Kissing 30. 29 58 la Calvin Klein y relojes. Michael Kors 295 Los clásicos Ray Juan Polarizados 211 pues Yo no le veo el Duty feliz por ningún lado Ustedes díganme, 150 Swarovski Esto, 120 Muy bien Pues ya terminé de hacer el tour Y fui en búsqueda de Algo Algo que comer Este, definitivamente Fracasé Uh, las bebidas están entre 2 y 3 dólares para entrar a una tienda una cafetería este agua, hay agua para beber hay bebederos traes tu botella, tu botella de agua y hasta el agua te puedes este tomar allá aquí eh, un café te lo puedes comprar aquí pero definitivamente viajar en viernes está teniendo cosas positivas Está muy solo el aeropuerto. Viernes 8 y media de la noche y prácticamente ya está casi todo cerrado. Hay algunos restaurantes abiertos, pero no, no hay gran cosa. Un sándwich eh, 10 dólares promedio. Te está costando entre 7 y 10 dólares un sándwich. Y pues muy este... muy escuetito, no sé cómo decirle. Este, no sabe mal. La verdad no sabe mal el sándwich. Pero este... Eh, con esto concluimos el video espero que toda esta información haya sido útil están aquí los comentarios si llega al final del video agradecemos que veas nuestros contenidos tratamos de, de, de grabar nuestra experiencia directa eh, conforme la vamos este, viviendo este, y sobre todo tratar de, de dar información útil que uno a veces no, no encuentra tan fácil en, en los videos entonces ya saben este, suscríbanse, den like es la mejor forma que nos pueden apoyar y compartiendo esta información así es que hasta aquí el video del aeropuerto actualización de Houston hoy es primero de octubre del 2021 adiós ok un último fragmento de este vídeo estoy viendo que ahí dice free airport wifi vamos a ver si es cierto inicia sesión aceptamos condiciones conectado dice ahí ok perfecto vamos a ver si es cierto montañas o colinas montañas Montañas, montañas, montañas. Ok. Tenemos internet. Más búsqueda. Listo. Ok Houston. Un puntito extra. Tienes internet. Good.